Artemisa Anua, la planta con potencial anti-COVID-19. De la artemisa Anua se extrae la artemicina, un eficaz remedio contra la malaria. Pero esta planta tiene otro uso medicinal como antiparasitario o antivírico, entre otros. Y esta se estudia su potencial contra el SARS-CoV-2. De pocas plantas se ha hablado tanto en los últimos tiempos como en la Artemisa Anual o Anual, o Artemisa China, considerada por algunos como una panacea y numerada por otros con mayor o menor desconfianza. Al uso originario que deriva de la práctica tradicional china se suman una larga lista de estudios clínicos que hacen de esta planta una promesa controvertida en la lucha contra enfermedades como la malaria, la enfermedad de Chagas, la lesmaniasis, algunos tipos de cáncer y más recientemente contra el cruel coronavirus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia de COVID-19. La arceniza anua, también conocida como ajenjo chino o ajenjo dulce, (sweet en inglés, es una planta casi cosmopolita que se ha ido integrando en los años en la medicina tradicional de muchos países de Asia y África. Su uso en China, donde se conoce como King Hao, se cree que se remonta al año 200 a.C. en plena dinastía Han, y figuraba ya en determinados testimonios escritos hallados en antiguos yacimientos arqueológicos del sudeste del país pero fue a partir de los estudios llevados a cabo por la autora y química de yong -Yon, cuando se descubrió el potencial de un componente de la Artemisa la Artemisina como medio eficaz para combatir la malaria estudios por los cuales la autora recibió Premio Nobel de Medicina en 2015, en la actualidad la OMS reconoce la eficacia de la Artemisa Anual en la lucha contra esta otra pandemia, pero en combinación con otros tratamientos. Es una planta muy fragante o aromática, de tacho, un poco viscoso, que florece al final del verano. Con vinos medicinales se tea la planta entera, pero especialmente las sumidades floridas que se deben cosechar en plena floración, ya no después. Es probablemente originaria de China, Vietnam, Corea, este de Rusia y tal vez de las orillas del Mar Negro y del Caspio en Europa. En los últimos decenios ha mostrado una gran capacidad de expansión y se encuentra como adventicia en muchos puntos de África, América y Europa. En la península América se es, es especialmente común en las costas mediterráneas y no falta de Canarias. Se planta también en huertos, viveros medicinales y jardines. La encontramos a veces casi de forma dominante en cauces y riberas de ríos en oreales y descampados y en márgenes forestales. El componente activo al que se le atribuye el mayor potencial terapéutico es la artemicina. Su extracto y los derivados del mismo han mostrado claros efectos antivirales, antimaláricos, antiinflamatorios, antialérgicos, febrífugos, expectorantes, antiparasitarios y antibióticos, y también podría activar un efecto autoinmune o regulador. La arte de medicina es un, conocida principalmente porque reduce el riesgo de desarrollar la malaria, descubrimiento que mereció el Nobel de Medicina en el 2015, pero también puede contribuir a una progresiva recuperación una vez infectado. La malaria es una epidemia mundial de cada año puede llegar a afectar a entre 300 y 500 millones de personas. Se produce por la picadura de un mosquito anofeles, infectado con el parásito. Estos parásitos entran en la corriente sanguínea, se multiplican dentro de los glóbulos rojos y cuando a las 48 o 72 horas estos se rompen acaban afectando a más glóbulos rojos al atacar a la hemoglobina que como se sabe es la proteína responsable del transporte del oxígeno y del dióxido de carbono de la sangre se produce una disminución del mismo que se manifiesta en un envenenamiento o inflamación de los pulmones con dióxido de carbono cristalizado. La artemisina precisa para ser activada de un grupo hemo, componente de hierro de la proteína hemoglobina presente en los glóbulos rojos. Este hemo procede de diferentes fuentes, según sea la etapa vital en que se encuentra el parásito. En etapas posteriores, este hemo procede de la hemoglobina digerida. Una vez detecta el parásito rico en hierro, la artemisina actúa como una bomba incidiendo en varias proteínas del parásito al que acaba destruyendo. Según estudios recientes, la artemisina mata bloqueando una cierta variedad de procesos celulares. Desde el año 2006, la OMS recomienda complementar el uso de esta sustancia con otros medicamentos en un tratamiento combinado, Es también llamado Ajenjo dulce o chino, como los otros ajenjos, Artemisia, Asintin y otros, se ha usado en forma tradicional como recurso natural para combatir los parásitos intestinales en remedios caseros que han tenido su réplica en diferentes productos de herbolario para tal fin. Se usa también como bálsamo digestivo para aliviar las náuseas y la pesadez estomacal. Así como en digestiones difíciles, presencia de gases y para prevenir las flatulencias. Se trata de un reconocido recurso herbario, recogido también en la tradición medicinal china, para el que se le atribuye un efecto febrífugo y antiséptico, utilizado para tratar fiebres altas, procesos gripales y alergias respiratorias. Se le atribuye un ligero efecto protector sobre el tejido hepático, puede estimular la secreción de bilis y puede ser útil para favorecer la eliminación por la orina de agentes tóxicos y metales pesados. Como planta amarga, al igual que otras especies afines, se destina además de como protector hepático a estimular la formación de jugos gástricos y con ello aumentar el apetito en personas convalecientes, debilitadas o desganadas. La medicina tradicional china lo recomienda como un regulador menstrual útil en casos de menstruaciones dolorosas, escasas o irregulares. La artemisina ejerce además un efecto inmunorregulador que ayuda a elevar las defensas autoinmunes frente a la invasión de agentes patógenos. La Sociedad Española de Fitoterapia, CEFIT, informa en uno de sus comunicados sobre el uso experimental del extracto de artemisina en el tratamiento de la zoonosis causada por protozoos del género lesmania Esta lactona actúa induciendo estrés oxidativo en los parásitos, inhibiendo de tal manera su crecimiento y provocando su o, tosis, o muerte celular. Se contempla como un tratamiento complementario para la lesmaniasis, sin efectos secundarios reseñables, a excepción de las mujeres embarazadas que deben evitarlo. No menos novedoso es el uso experimental de la artemisa anua en el tratamiento de la enfermedad de Chagas causada por el protozoario flagelado trimanosoma cruzi. El ensayo contempla el uso de esta inclusión concentrada de hojas secas de artemisa anual de dos procedencias distintas que se puede consultar en la web de El Saber. La artemisina se está subiendo a nivel clínico por su efecto inmunorregulador y antitumoral para el tratamiento de diferentes tipos de tumores como el de próstata, según un estudio publicado en Pictomedicine. el coro retal, el renal, estudio publicado en OCO, el sarcoma, estudio publicado en Nat. Bio. Prospect. Hígado. Melanona, estudio publicado en CACF, o TAMKES, estudios publicados en Cáncer Reporos. O pancreas, estudios publicados en Cáncer chemoter, Pharmacol, entre otros. La artemisina, según estas fuentes, actuaría sobre las células tumorales sin afectar a las amas, dado que solo lo hace sobre aquellas células sobrecargadas de hierro, que es lo que sucede con las células tumorales. La artemisa anual también se ha vinculado al tratamiento de otras afecciones como la ictericia, la artritis, la anorexia, las sudoraciones nocturnas, el estrenimiento, las infecciones por hongos e incluso la tuberculosis, pero no hay evidencia científica de su eficacia real. En la actualidad, como veremos en el próximo apartado, se está estudiando su potencial como tratamiento para hacer frente al COVID-19. Precauciones de uso con el ajenjo chino. El ajenjo chino se considera en líneas generales una planta segura, pero sin embargo se ha descrito algunos efectos indeseados a tener en cuenta. Incluso cuando es tomada en forma de infusión. Puede provocar dolores estomacales y vómitos, en especial cuando se consume en dosis excesivas. Se han modificado también reacciones alérgicas con ataques de tos y aparición de granos en la piel. Cabe manipularla con precaución si es alérgico a las plantas de la familia de las compuestas, como es el caso de caléndulas, cardos o dientes de león para evitar la aparición de dermatitis en la piel. Como medida de prudencia se debe evitar la toma de Artemisa, China por vía oral durante el embarazo, sobre todo en los primeros meses y en el periodo de lactancia. En caso de malaria, sin embargo, la OMS ha recomendado su toma en los seis últimos meses de embarazo como alternativa a la medicación convencional.